El trabajo diario con texto en Photoshop exige de disciplina y atajos de teclado, que es lo que te voy a enseñar en la siguiente lección. Voy a hacer aquí un pequeño zoom al respecto y me voy a concentrar en la parte superior donde está este texto que está aquí. Pero si estás con la herramienta de mover no existe mucha ciencia porque simplemente con clic y arrastrar lo puedes posicionar donde realmente tú quieras. Pero la idea es trabajar con la herramienta de texto, así que la voy a dejar activa. Como te estás fijando en este momento, se está activando el cursor. Voy a hacer un pequeño zoom para que alcances a ver lo que te voy a explicar. Como te estás dando cuenta, el puntero se ha convertido en la herramienta de texto, pero si salgo del área de texto, se va a convertir en una saeta. Una vez que se convierte en una saeta, simplemente con clic y arrastrar, lo puedes reposicionar donde realmente tú quieres. Ojo, esto es a partir de la versión 2017 dentro de photoshop ahora me voy a concentrar de manera directa aquí en esta url para ello voy a dar un clic aquí para reposicionar un poquito mejor otra vez dependeré de la herramienta de texto y voy a dar un clic para activar el cursor si presiono la tecla de control de comando en una mac automáticamente me va a salir ese cuadro delimitador con clic y arrastrar presionando shift lo voy a agrandar muy bien ahora me sale la saeta y con clic y arrastrar lo voy a reposicionar me voy a ir aquí a la parte de acá abajo donde está este párrafo de texto y con la herramienta de mover voy a dar un clic para seleccionarlo en este momento me dirigiré al panel de capas para darme cuenta que es el texto que está ahí seleccionado si doy doble clic sobre la miniatura de capa automáticamente se selecciona todo ese párrafo si presiono control h voy a ocultar la selección de ese texto control h para ocultar y desocultar lo voy a dejar ahí en este momento voy a activar la herramienta del cursor aquí justo al final de la tercera palabra si quiero seleccionar las tres primeras palabras tengo dos opciones la primera clic y arrastrar que no es nada del otro mundo y la segunda es presionando shift, control y flecha izquierda hasta seleccionar lo que yo quiera si quiero hacer hacia la derecha no hay ningún problema, pues simplemente presiono Shift, Control y flecha derecha hasta seleccionar la palabra que está ahí. Si quiero seleccionar hacia abajo, pues el mismo procedimiento, pues Shift, Control y flecha hacia abajo o flecha hacia arriba. Si quiero seleccionar solo una palabrita, Shift, flecha derecha, las veces que sean necesarias, o flecha izquierda si quiero seleccionar dos o una sola palabra. En la parte inferior, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues simplemente voy a dar doble clic para seleccionar una palabra, tres clics para seleccionar toda la línea, cuatro clics para seleccionar todo el párrafo y cinco clics para seleccionar más texto si esto fuera que tuviese más párrafos al respecto. Aquí en el panel de muestras le voy a cambiar a este color blanco para que nos quede muy bien en la parte inferior, y ya para terminar, voy a crear una cajita de texto. Es decir, selecciono la herramienta de texto y con clic y arrastrar puedo crear un cuadro de texto. Si presiono la barra espaciadora, puedo reposicionarla donde realmente yo quisiese. En este momento lo único que voy a hacer es simplemente dejarla en la parte inferior. Como te estás dando cuenta, tengo un tipo de letra, un estilo, un tamaño. Y lo voy a llenar con texto falso, que esto viene a partir de la versión 2014-2014 dentro de Photoshop oh, muy bien, aquí tienes todas estas variedades, o tienes este menú de atajos de teclado para que puedas empezar a desarrollar y ser más eficiente, ser más productivo y ganar mucho más tiempo dentro de Photoshop, yo sé que te gustó esta información, pues te invito a seguirme en todas las redes sociales activar la campanita para que siempre recibas notificaciones mías, nos vemos en la siguiente lección, muchísimas gracias